¿Qué inestabilidad en Haití afectará de forma directa a la República Dominicana? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. En el camino le vamos a leer su respuesta a la pregunta o le vamos a leer su comentario a esta pregunta. Así es que háganos el feedback 829-451-3381. ...nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Continuamos, mis amigos... ...con más contenido del programa de mañana. Vamos a saludar a Francis Rodríguez, que está con nosotros ya. Buenos días, Buenos días Francis. ¿Cómo andas? día que nos ayuda a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas... Yo soy Francis Rodríguez y estaremos compartiendo este día con mis compañeros todo el contenido desde mañana. Bien, muy bien. Inestabilidad de Haití en crecida. Bueno. dimite director de la policía tras el secuestro de los misioneros. Haití transita por una profunda inestabilidad política generada tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse la profunda crisis económico-social, <coughs> la presencia y accionar de bandas armadas y el reciente caos migratorio, entre otras cuestiones. Los presidentes de República Dominicana, Costa Rica y Panamá propusieron ayer acciones urgentes a favor de Haití que incluyen el desarme y pacificación de la población, así como el fortalecimiento de la seguridad para la celebración de elecciones libres y transparentes parentes en esa ciudad. El director general de la Policía Nacional de Haití, León Charles, dimitió ayer jueves después del secuestro el sábado pasado de 17 misioneros de Estados Unidos y Canadá. Charles será sustituido por el comisario Franz Elf, según anunció el primer ministro Ariel Henry en declaraciones al diario Le Lenovelis. Muy bien, ahí están las imágenes que apoyan esta información de lo que está ocurriendo en Haití. Bueno, terrible. Vamos bueno. a ver, Francis. Fíjate, yo he decidido. Yo te, yo te tengo una invitación a un. Ajá. Sí, a un tour internacional. ¿Cómo? Sí. Pues eso me interesante. Ya tú sabes, hablaremos sí, de eso. Muy bien. Ti? <risa> bueno, yo a ti <risa> lo respeto. Eh, de, de, desearía que ellos resuelvan su asunto y desearía. Y desearía. <risa> A ver, tú eres me, guapo. <risa> yo me, me entusiasmo por esa <risa> sí, sí, el, el meme. Apúnteme. Apúnteme. Ah, bueno, no, entonces vos, hacia, eh, hacia. Tú okay. debes hacer. Vuelve y repite lo que tú dijiste. <risa> yo te invito para un tour internacional comenzando en Haití. No, no. Eh, en eh, Haití en no, no, primero Haití. todos los atributos sin mencionar el nombre ah, que te invito a un tour ¿verdad? al extranjero así es que ya ah no, pues apúntame no, pero es y para ti no, desapúntame <risa> <risa> ya hicimos un, un, <risa> un meme <risa> mira un par de vagos eh. Eh, mira Bien, adelante eh, hace tiempo ustedes que me conocen en mi forma de, de plantear la situación de Haití frente a la inevitable amenaza que corresponde para República Dominicana, el hecho de tener una población muy humilde, muy empobrecida, y una población que como nosotros tienen derecho a vivir, a, a tener una mejor suerte. Eso es Haití. Son lo, la, la parte más crítica del Caribe y del de, hemisferio occidental y continente americano. Nosotros, por compartir isla, territorio con ellos, y ellos desde su origen, porque hay que recordarlo, desde su origen, a pesar de que tienen la el membrete de ser la primera nación en liberarse y demás, o declararse una, un estado, en esa misma forma, pocos días después, se convirtió en la nación más pobre del Caribe, hasta nuestros días, porque por su forma de pensar y de ser, lamentablemente, Ahí no hay con quién hablar, ahí no existe control alguno, no lo existía teniendo a Juvenés en vida. Era una apariencia de Estado o de gobierno que se intentó a raíz de la ocupación militar, de la minustad y que luego la dejó a su suerte. Sin policías organizados, sin ejército organizado, muchos hablan en contra de nosotros, los vinchistas, los Fuerza Nacional Progresista, pero van a tener que retractarse y reconocer que le hemos advertido todo, todo lo que podría haber pasado con Haití y República Dominicana. Aquí, está, aquí estamos en presencia de un episodio atroz, con amenaza de matar a todos los misioneros, incluyendo los niños. están pulseando, están haciendo una especie de, de intento de ver hasta dónde es el poder que ellos tienen. Porque tampoco le vamos a permitir a terroristas que determinen qué hacer en un país. Y si nosotros somos astutos como dominicanos y que tenemos intereses nacionales que defender, por una vez y por todas, el Estado dominicano tiene que tomar el toro por los cuernos y convertirse verdaderamente en un Estado. Porque hasta ahora nos tratan con el tema de Haití como colonia. Hay un peligro ahí, que eminentemente no esté aquí, no, pero está a la puerta de aquí, que es la frontera. Y qué tú le puedes pedir a una gente, a una población pobre, eh, devalida, sin oportunidades de, de, de, de, de, ni esperanza, o oh, agarrar a mi familia y coger para el lado que me pueda yo defender. Y, ¿Y ¿A dónde es eso aquí, República Dominicana? Entonces, ¿estamos nosotros en capacidad de contrarrestar o en capacidad de asumir una solución, de Haití, cuando apenas estamos nosotros sorteando la suerte de la estabilidad macroeconómica dominicana, con la puerta de, un, de una reforma fiscal, la cantidad de préstamos que hemos tenido que tomar para poder ser un estado viable, todo eso hay que analizarlo. No es solamente privado, en humanista y poner la, la situación de que lo que hablamos de esta manera somos xenofóbicos y racistas, es que hay una realidad que no lo ha podido controlar nadie. Hoy día Haití representa el gran problema, no solo para República Dominicana, sino para esa clase internacional que fueron los que lo metieron hasta ahí, haciéndole creer que lo iban a ayudar a restablecerse en Haití, y lo que han hecho es repartir una millonada en dólares, entre esas bandas que están dominando ahí Haití, los políticos rastreros que hay ahí en Haití, privando en, en, en, en intelectuales y quitándole la esperanza a ese pueblo, que son muchos. Bien, gracias Francis. Aprovecho el momento para saludar a Carolina. ¿Cómo estás? Buenos días, Amado. Muy bien. Buenos días, Francis. Hola, Carolina. Buenos antes días. Antes de que. Antes sí. de, ok, buenos días. Sí, sí. A todo el mundo. Buenos pueblo. días a todos. Antes Mira, de, antes de que tiene, tú continúes. No, tú le tienes la, la invitación. <risa> Pero <risa> se la voy a decir ahorita. Okay. Antes de que tú continúes, eh, ya llegó el café que estábamos Muy esperando. Bien. Así es que te invito a que probemos el café. Vamos a ver si la modelo maestra nos pasa el. Nuestra variedad de café Mamá Candín, te damos a, le damos a tus mañanas ese sabor y aroma que buscas para iniciar el día. Tienes que probarlo. Wow. Café Mamá Candín en presentaciones, sí, en presentaciones de media libra, de una libra, un, del sobrecito, el famoso sobrecito para una o dos coladas. Así es que Mamá Candín, cómpralo en tu colmado, cómpralo en supermercado, donde quieras es, está y Muy puedes bueno. encontrar el mejor café. Viene de la Loma de los Tabucos en Salcedo. Mamá Candín, verdaderamente, Salud, papi amado. Juan, un café, un café. Mm. Bueno, excelente café, definitivamente. Pruébelo, Mamá Candín, el mejor café que se produce por todos estos pedazos y más allá. Muy bien, continuamos entonces con el contenido ¿verdad? de nuestro tema, que es el tema de debate que tenemos en las manos, el tema de Haití. Como tú has escuchado, Carolina, la opinión bueno. de Francis, inestabilidad en Haití crece, eh, dimite el director de la policía tras el secuestro de los eh, misioneros. La verdad es que ver a un Luis Abinader asumiendo posiciones de este nivel de compromiso y de responsabilidad de que, Países como el país, el país nuestro, Panamá y Costa Rica, van a asumir resolver la situación eh, en Haití, o sea, con un nivel de responsabilidad importante, donde se supone que nosotros, si bien es cierto que somos los más cercanos, somos los que hacemos frontera con esta vecina nación, sobre nosotros no recae resolver la situación que ellos tienen. Estamos hablando, señores, de un país que ha tenido... Más de 20 gobiernos en 35 años. O sea, el nivel de, de inestabilidad a nivel de dirección, de ordenamiento y la forma en que se ha intensificado a raíz de la muerte de Jovenel es algo sumamente delicado. Una cosa que nos llama la atención, muchachos, Francis, es ver al actual... Eh, no, ne, no ministro que se le dice al incumbente el que está ahí de manera temporal el primer ministro de manera temporal hasta que haya un proceso electoral que esté en las condiciones porque ahora es imposible realizarlas no hacer llamados de atención de socorro de ayuda sí, a la comunidad a los demás países que están de alguna forma, para dar esa es, es ayuda a la... Carolina. ¿Cómo? Esas naciones que yo mencioné al final, están comprometidas con Haití. Tienen allí intereses, crearon las bases para permanecer más de 10 años ocupándolo y le prometieron lo que no entregaron. Pero, más hemos dado nosotros sin Pero un lo que nos sorprende peso. es, Francis, y lo que quiero destacar acá, no. es, es por qué no lo vemos a él haciendo uso... De, de esos recursos, de esas hombre. posibilidades. O sea, ¿qué está pasando realmente? ¿Qué hay dentro de eh, todo este ambiente mm. nebuloso y oscuro que se, que se vive en Haití? Sin sí, mira señores, a resolverse siquiera en un mediano plazo. No se ve el interés de las comunidades internacionales en busca de querer resolver. Eso es como, mátense ustedes. Y nosotros, que somos los que tenemos el problema más cerca creo que a nivel de políticas migratorias nuestro país debe de tener y hacer pronunciamientos no como el que vimos hace unos meses atrás de que no teníamos los recursos suficientes para tratar el problema migratorio en la República Dominicana en relación a Haití. O sea, una locura cuando este señor refirió este mensaje, el señor Vázquez. Entonces, ante todo esto, nosotros tenemos una realidad, la República Dominicana, una realidad económica, social, de salud, que no nos permite, bajo ninguna circunstancia, que no nos permite, bajo ninguna circunstancia, asumir problemas de esa magnitud, de ese nivel. ¿Cuándo habrá un proceso electoral en, la, en Haití? No lo sabemos. El nivel y el empoderamiento que tienen en estos momentos las bandas delincuenciales, que son misioneros y todo el que llega ahí es un héroe, porque llegan sabiendo el nivel de riesgo al que, al que están eh, supuestos. Y que lo hemos visto que no son los primeros señores que secuestran. Recordemos la familia de testigos de Jehová, que fueron también secuestrados. Pero para no irnos más lejos, dominicanos que van a trabajar, que a cada momento vemos que le secuestran sus camiones. Entonces, cuando tú tienes una nación con ese nivel de inestabilidad, sencillamente se necesita la intervención de países que sí tienen las condiciones económicas y de poder, como son esas que tienen compromiso, como bien citaba Francis, con ese país. La República Dominicana no está en condiciones Creo que Abinader debe de asumir otras situaciones que nosotros sí tenemos acá. Resolvamos nuestro prim primero nuestro problema en la casa, o sea, ordene la casa, como dijo un diputado, me parece, de la fuerza del pueblo, o no sé. Ordene la casa y luego usted se pone a resolver problemas problema otro. Realmente da mucha pena, amado Francis, amigos televidentes, el nivel de vulnerabilidad que tiene... Los niños, las mujeres, eso hay que verlo. Los envejecientes, <risa> donde un grupo de delincuentes se supone que debe de haber algún tipo de conexión con autoridades y esos delincuentes armados, con armas señores de alto calibre. no estamos hablando de pistolita ni de revólver. O sea, el nivel de la magnitud que, que han obtenido y que han adquirido esas bandas haitianas, no estamos hablando de, de, de, de delincuentico. estamos hablando de organizaciones criminales. Bueno, gracias Carolina. Mira, <coughs> eh, un presidente de la república tiene muchas sartenes puestas en, en, en varios fogones, como dice la gente. ¿Por qué? Porque tiene que atender de manera holística todos los problemas de la nación, todos los temas de la nación. Eh, no solamente uno, no es solamente dos, por eso se organiza un mecanismo de ministerial en el cual el presidente tenga colaboradores eficientes que no, lo, que no le, lo, le obligue a ella a tomar decisiones sobre aspectos eh, eh, particulares de, de diferentes áreas. Una de esas áreas es la relación internacional. Yo no creo que el presidente de la República esté actuando de manera incorrecta. Yo pienso que es correctísimo como República Dominicana que nos preocupemos por lo que está pasando al lado. ¿Sabe por qué? Porque la... La, la única manera que tú puedes llegar de Haití a la República Dominicana o de la República Dominicana a Haití es dando un paso. Si tú te pones en la puerta de Dajabón, tú das un paso y estás en Haití. Entonces, ese es un, sí, eso es así. Sí. O sea, ese es un problema que nosotros tenemos, aunque no lo hemos provocado nosotros. Es un problema que tenemos y es un problema que hay que enfrentar de una u otra forma. Lo que yo no estoy de acuerdo, pero creo que el presidente no llegó a esos niveles de compromiso como tú planteas o insinúas, es que él se haya comprometido concretamente, materialmente, a tomar acciones en particular para eso. Él lo que ha manifestado es una preocupación que también ha sido motivo de una reunión con Panamá y con Costa Rica. Te la voy a buscar para ponerla, donde refiere que asume, no de manera total, pero con un nivel de importancia que nosotros entiendo no estamos en condiciones para hacerlo. Pero tiene tiene tiene que enfrentar el problema de Haití, sí, ¿sabe tiene por que qué? como Estado, ¿sabe como por un qué? Estado, no como una colonia donde le dicen los americanos, <coughs> haga tal cosa, ponga aquí los refugiados y conviértete país en, en un centro de refugiados. Eso no, aunque Mira, él ha tomado, le hemos tomado la palabra que le ha dicho en las Naciones Unidas en la recién no sesión, puede. de que no es una responsabilidad de República Dominicana. Yo pienso Dominicana. que va a ser cónsono con ese planteamiento en la ONU. Ahora, el problema de Haití no puede esperar. Eso de que arregle su casa no. primero, no, no puede esperar. ¿Saben por qué? Porque esa es una situación explosiva. Y tú no puedes cruzarte de brazos, darle la espalda a, situación a no esa puede. situación y ponerte de que arreglar la casa. Y cuando explote, ¿qué tú vas a hacer? Cuando eso explote, todos esos haitianos van a volar de Haití para acá y van a y es caer. Lo que yo te decía, como tú evitas o tú le dices, no, no, no salga por ahí a una persona que se está, de, está, está defendiendo su vida. Entonces yo pienso que es correcto lo que está haciendo el presidente en ese sentido. ¿Cuál es el nivel de compromiso a que, a que asume materialmente la República Dominicana? Ahí es que a está, está le, el ese tema. Ese es el meollo. Ese es el meollo. Pues, que es lo que hay que evaluar. Eso es lo que refería. Sí, y sí. eso es lo que decía Gal sí, sí, Car es lo que... Carolina. La pero hay una le... parte. Tiene que tener un ribete. La y verdad el... que el idioma castellano sí. es complicado. Sí. Porque sí. si tú te pones a analizar meollo, no es lo que uno cree. No es lo que hay <risa> <risa> Ay, es que hacer Ay, sí, sí, sí. Es lo no. <risa> eh, que uno nosotros, cree. Nosotros, <risa> eh, obviamente, <risa> es como que ahí está el punto. Ese es el punto. Ese es el punto. Ese ese claro. es el punto. Pero, pero, pero <risa> ¿Qué cosa ¿Qué es? Jodón, no, no, pero es que es ¿Qué poeta que es, anoche, chivo? Es, es poeta, es poeta <risa> no Es una vaina, pasa. porque él, él agarra la vaina Mira <risa> Ay, Debe sigue, estar Frank Diciendo dos sigue, o tres de la, sigue, la sigue, tuya Óyeme, entonces Mira, ciertamente estoy con, Y Carolina lo, lo refería Y es advertir, cuidado De qué forma implementamos cualquier ayuda que se vaya a hacer con Haití, hay que tener tacto, pero tacto de un Estado actuando frente a otro que le está necesitando su ayuda. ¿Tú sabes qué ha pasado hasta la fecha? Hasta cuando se le extiende la mano para ayudarlo con sinceridad, ellos te responden, con una barbaridad. No claro. dudes tú que ahora con esa reunión en Panamá fue o en Costa Rica, claro. en, en Panamá fue. Ellos responden con una barbaridad. Ahorita, ahorita diga algún político dirigente haitiano que Abinader no tiene que meterse en los problemas de Haití. Que sí. <risa> no es, lo dudes. Lo han dicho, Ay, Nosotros tenemos todo eso. En ocasiones lo han dicho. <risa> Incluso <risa> recientemente creo <risa> que habían dado una opinión y salió el mismo jefe policial a hablar mm. Que, que ellos, se, ellos entienden sus propios problemas. Pero cuando salen huyendo, es para acá que cogen buenos penos. Entonces, a eso es que nosotros nos hemos referido por más de 40 años. Hay un informe de las Naciones Unidas del 46, que con el, la situación que se daba de República Dominicana y Haití, ese informe indicaba que Haití no tenía viabilidad mm. en el 46. Todo el tiempo ha sido. Y daba una recomendación que la única alternativa que tenía era promover de forma progresiva o masiva que vayan saliendo familias completas hacia República Dominicana. No lo iban a tirar al mar. Con el propósito de mejorar su calidad de vida y proteger sus vidas. Ahora, el tema está que esto no es un asunto... Humanitario, en principio, es un asunto migratorio y de soberanía. Todo Estado y territorio y gobierno protege su soberanía, su territorio. Por eso existe el tema de las relaciones eh, entre Estados y que hoy, desde ayer, se decidió en Brasil que los dominicanos no necesitaríamos visa para entrar a Brasil. Como se está planteando, que ya pronto, para ir a España, no vamos a necesitar visa, según he escuchado. ¿Cuándo la van a quitar para Estados Unidos? La base, bueno, al contrario, para Estados Unidos se ha incrementado el sesgo, <risa> los requisitos, los requisitos ¿por, qué, <risa> ¿por qué? Porque ellos aspiran que, y lo ha anunciado la embajada norteamericana, y le ha llamado a la atención a los dominicanos que no apliquen solicitudes en estos tiempos porque eh, su el 2023. plan mm. es el 2023. Eh, de hacerlo, hay una, hay una de hacer hacerlo, eso. estarían perdiendo su dinero. Bien, adelante. Buenos días. Problemas. Bueno, sí. Buenos porque días. Porque yo dijo un tipo que yo le pagan a Medio Ambiente. O sea, que se haga ¿A qué? Sí, buenas. Que le pagan a Medio Ambiente para... Que le pagan a Medio Ambiente para sacar esos camiones de medio de arena ahí. ¿A dónde? En el río Jaya, este, por detrás de Netalí. ¿Quién le dijo eso de, a usted? Le, de, de Netali, le, dijo le dijo lo que le están ¿Quién le dijo esa información? Yo yo lo he visto varias veces. Vayan y firmelo. ¿Cómo es su nombre? Por detrás de Palmares, por detrás de Netalí de, de, de Primera. Amigo, pero usted lo ha visto grave, de, de ¿no? largo. Y háganos llegar la información, que usted está, si usted está por ahí realmente una salida, es muy grave. una salida rápida de un chofer o de un que está eh, cometiendo ese crimen contra la naturaleza y sobre todo con el río jaya que, que no tiene también viabilidad si no nos ponemos de acuerdo todos es que salgan con, diciendo que ahí tienen permiso para y le pagan a medio ambiente si es así que le pagan a medio ambiente para cometer esto porque de ahí salen a las, a las ferreterías de nuestros amigos aquí en San Francisco, venden a los precios que yo entiendan eh, para la construcción, reparación y demás, pero sin ningún costo y dañando la riada. No hay sedimento en Río Jaya para darle permiso, que habló Fulvio Ureña, como el que se está dando en el Yuna y esos lugares que ha dejado bastante sedimento que ha secado el río. Pues mira, para concluir yo con mi punto de vista, no existía institución en pie. La policía, cuando yo venéis, lo que hizo fue llamar a los ex policías, porque eso se había desmembrado, incluso hay muchos viviendo aquí de forma ilegal, otros que se fueron al sector eh, delincuenciar, y están prestando servicio ahora a esa banda. Muchos de los policías que debieron estar sirviendo a su país, ahora le sirven a esa banda que tiene secuestrado a los 17 eh, misioneros. Bien. Y esa dimisión Bien. era obvia después que había tenido que enfrentar la participación de miembros de él de ellos, de la policía, en la propia muerte del propio presidente. Bueno. ¿Qué sí. tú crees que hay ahí en Haití? Que nosotros tenemos que poner la, la casa en orden en el sentido de proteger lo más que se pueda la frontera y de la ayuda que se salga de aquí sea con un criterio de Bien. cumplimiento allá. ¿Considera usted la inestabilidad en Haití afectará de forma directa a la República Dominicana?